como pueden ver en el título del video, esta noche me gustaría que habláramos de Clive Barker y sus libros de sangre, o por lo menos de el primero de sus libros de sangre. Hace algunos meses ya, no sé si ustedes recuerdan, aquí en el club hablamos de Hellraiser, una película dirigida por Clive Barker, adaptada por Clive Barker, de una historia que escribió Clive Barker. Así que después de que vi esa película, que por cierto me gustó bastante, me entró la curiosidad de qué otro tipo de historias escribiría este hombre, qué relatos saldrían de la cabeza de Clay Barker. Y oh Dios mío las cosas que salen de su cabeza los libros de sangre es una serie no recuerdo de cuántos libros se compone pero bueno son recopilaciones de relatos de terror sobre este autor y algo que me gustó mucho cuando empecé a leer el primer libro es que el título los libros de sangre tiene un motivo no se llama así nada más para tener un nombre terrorífico sino que se explica en el primer relato del primer libro que lleva por título los libros de sangre aquí se nos dicen que son los libros de sangre de dónde provienen quién los escribió y pues todo eso hace que los demás relatos que vienen dentro del libro se sientan como parte de un mismo universo aunque cada uno es independiente no se relacionan entre sí no hay nada que los ligue sabemos que todo lo que se está relatando provino del mismo mismo lugar así que eso le dio un toque interesante que yo disfruté bastante pero bueno no les quiero hablar de cada uno de los relatos porque si no este sería un vídeo muy largo pero sí quiero destacar los dos que más me gustaron ambos por motivos diferentes pero que aún así los disfruté y que me proporcionaron una experiencia bastante agradable los dos son relatos de terror pero el primero del que les quiero hablar que se llama el charlatán y jack aparte de ese aspecto terrorífico y sobrenatural tiene humor negro y eso fue algo que no me esperaba dentro de estos relatos y creo que por eso me sorprendió y la historia que cuenta también es bastante bastante interesante y fue una combinación que terminó por engancharme desde el principio. En este relato el charlatán y Jack vamos a conocer a un demonio cuyo propósito es hacerle la vida de cuadritos a un tipo que se llama Jack. Así que el demonio se encarga de hacerle bromas, hacerle cosas malas en su casa, meterse incluso hasta con su familia para pues provocar reacciones de miedo, reacciones terroríficas por parte de Jack, asustarlo prácticamente, pero resulta que Jack no se asusta tan fácilmente, es un tipo muy calmado, muy aburrido hasta cierto punto hay un momento en el que el demonio mata a un gato y lo mete en el baño de Jack y Jack reacciona como si una hoja del árbol se hubiera caído Súper tranquilo agarra al gato y lo saca y no reacciona de la forma en como el demonio quisiera. Y pues esto hace que el demonio se vaya enojando. Y que las bromas vayan subiendo de intensidad conforme avanza el relato. Pero no se dejen engañar amiguitos. Jack también tiene sus secretos. Y eso se nos va contando a lo largo del relato. Se van intercalando perspectivas. Primero vemos la perspectiva del demonio. Y después vamos viendo poco a poco la perspectiva de Jack. Para entender por qué el tipo se está comportando de esta forma. Creo que de todos los relatos este es el que me gustó porque está mejor escrito a comparación de los otros cinco así que por eso lo puse aquí y obviamente también porque la historia es muy interesante en cierto punto me recordó a el fantasma de Canterville de Oscar Wilde porque el fantasma de Canterville también maneja ese aspecto que utiliza un factor sobrenatural con el fantasma pero también algo de comedia por todo lo que se está relatando y eso es también lo que vemos aquí en el charlatán y Jack cuando terminé de leerlo sentía que había leído un relato que fascinaba podría ser catalogado como un clásico por lo mismo porque la forma de escritura está muy bien hecha y pues también creo que es un relato que podrían disfrutar si no son muy fans del terror aunque sí tiene sus momentos descriptivos que te hacen decir, ay pobre gatito ¿Por qué le hizo eso, pero en general es una historia con un humor negro que si te gusta te puede hacer reír bastante por las historias que se están relatando, así que ese es el primer relato que quería resaltar, es muy bueno cada uno de los que están en este primer libro los pueden encontrar de forma individual en internet en algún blogs que los pone o incluso audiolibros pueden encontrar así que si no se quieren aventar todo el libro por lo menos pueden buscar este de el charlatán y Jack y disfrutarlo porque es muy bueno hay incluso una eh, adaptación a cómic que se hizo así que parece ser que es un relato que le gusta a mucha gente y entiendo por qué el siguiente relato se llama en las colinas las ciudades y amiguitos este fue el relato que más me voló la cabeza cuando le estaba leyendo. Yo no tenía la hierba adecuada para poder experimentar este relato en su máximo esplendor. Es el último de los seis relatos y déjenme decirles que yo no sabía cómo reaccionar. Eh, al principio ni siquiera podía generarme una imagen mental para poder experimentar todo lo que estaba diciéndome Clay Barker en este relato. Lo, es muy fácil de leer porque es muy cortito también al igual que los demás y este lo leí en el transporte público y cuando lo leía soltaba yo unos sonidos de confusión que la persona que tenía a un lado me veía de una forma muy rara y creo que la cara que tenía él al verme a mí era la cara que yo tenía leyendo el pinche relato porque es demasiado demasiado excéntrico en este relato podemos ver hasta qué punto puede llegar la creatividad y la imaginación de Clay Barker, este sí es una historia realmente fumada pero de qué trata en las colinas las ciudades vamos a seguir la perspectiva de dos eh, una pareja de chicos que están de, en un road trip en Europa si mal no recuerdo y bueno llega un punto en donde se pierden y se encuentran con estas dos ciudades o pueblos que están escondidos en las colinas y el pedo con estos pueblecillos es que al parecer cada cierto tiempo pelean tienen una batalla pero pelean con monstruos gigantes y amiguitos los monstruos gigantes no, no son robots gigantes, no son no invocan al, al, al demonio para crear monstruos gigantes, no hay brujas involucradas, no. Los monstruos gigantes los crean, los fabrican con los mismos ciudadanos del pueblo. O sea, se amarran entre sí unos con otros para ir formando cada órgano de un cuerpo humano, cada parte de un cuerpo humano, hasta hacer lo que ellos esperan que sea un cuerpo humano gigante, pero que está todo deformado y las proporciones están mal y por eso se describe mejor como un monstruo. Así que esa cosa súper gigante con la que pelean estos dos pueblos está creada de cuerpos humanos. No sé muy bien si lo estoy explicando, si me estoy dando a entender, pero esa es la sensación que yo tenía cuando lo estaba leyendo. Es el libro que más confundido me tuvo al principio, pero que en su desarrollo, en las descripciones que pone Clay Barker, de verdad te transmite un terror muy, muy interesante que... No sé si decir hace mucho que no experimentaba o que nunca había experimentado porque el punto de ese terror es tener miedo por lo que está a punto de pasar pero más que nada por lo que estás viendo, el terror que sientes cuando ves algo que no puedes creer, algo que tu mente no puede procesar, creo que Clay Barker lo desarrolló perfectamente dentro de este relato y es por eso que me gustó tanto. De todos los que están aquí creo que este es el que más creatividad tiene, en el que más imaginación le puso el autor para demostrarnos que puede escribir terror desde perspectivas sumamente extrañas. Así que si quieren saber lo que puede llegar a escribir Clay Barker, lo fumado que puede ser el mundo de Clay Barker. Creo que en las colinas, las ciudades es el mejor ejemplo de eso. Y fue la mejor forma de terminar estos primeros seis relatos del primer libro. Por ahí en un directo que hizo Malik del canal Para Que Leer hace algunos meses. Le pregunté si los libros que seguían estaban igual, mejor o peor que este primero. Y me dijo que estaban mejor porque la intensidad de los relatos no hace más que aumentar poco a poco. Así que, ay Dios mío, si este último me Dejó tan confundido, tan impactado, pero tan satisfecho. No me puedo ni imaginar lo que viene en los próximos libros. Así que lectores, si ustedes ya leyeron este libro o alguno de los relatos de alguno de esos libros, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo. Yo de verdad se los recomiendo mucho. Si no lo han leído, háganlo. Se los vuelvo a repetir. Cada relato de forma independiente lo pueden encontrar en algún blog en internet. Y pues sí, es una experiencia demasiado, demasiado interesante que yo disfruté bastante. Sé que estas son cosas de terror, no debería decirles como que son relatos que les van a quitar el sueño, les van a provocar pesadillas, pero no puedo hacer eso. Yo disfruto mucho el terror y cuando disfruto algo lo comparto básicamente con mucho cariño y con mucha intensidad porque de verdad los disfruto y lo que siento es cariño por los relatos que me sorprenden, sé que suena raro si estamos hablando de cosas terroríficas que hablan de sangre y de gente muerta, pero es lo que siento lectores, no lo puedo evitar, así que eso es todo lo que les quería decir. Perdonen que este video no tenga La ambientación normal de los videos Del club nocturno pero Estamos en verano las, las temperaturas aquí en México Están muy raras, muy intensas de vez en cuando Entonces la idea de tener Una vela encendida frente a mi cara Cuando estoy a casi 30 grados No es algo que me agrade mucho Así que ahí dispensen por eso Ya que pase verano regresaremos A la ambientación normal de estos videos Pero por ahora ya saben Yo espero que tengan una muy buena semana que lean un muy muy buen libro y por ahora cerramos la sesión.